Los de ayer, Gustavo Quintero, su época de oro, comenzó con la cinta verde, éxito de 1960, siguió con los gansos a mediados de los 60, con los hispanos, y viene desde los 60 y 70 con los graduados. Gustavo Loco Quintero tocó en Nueva York en un sitio llamado Extravaganza, el jueves 8 de enero, en el playón del río de Tarazá, Antioquia con el grupo que formó desde finales de los años 60 los graduados. Así son de extremos los contrastes en la vida del primer artista colombiano que grabó música de Johnny Pacheco y Cortijo y su combo. Cuando la salsa no se llamaba salsa, de Elvis Presley, de Leudan y Enrique Guzmán, Aquel cantante paisa que los colombianos cincuentones recuerdan cantando la gallinita Josefina y el twist del esqueleto. Con los Tin Eyer, el grupo de Beijing que lo acogió cuando tenía apenas 18 años, aparece un recorte del colombiano animando sus empanadas bailables el 1 primero, el primero de octubre de 1958 en el Club Unión. Gustavo no lo admite, explica Álvaro Torres Rodríguez, su fan número uno, el mayor coleccionista de los discos de Loco y su biógrafo no oficial, pero él ajustó en el 2009 50 años de vida profesional. Entre 1958 y 1959 los Teenagers, fundado por el pianista y compositor Aníbal Ángel, tocaron pachangas, charangas, merengues en el más puro estilo dominicano de aquel entonces, cuando Quintero tenía apenas 18 años. Inclusive yo grabé canciones italianas y en hebreo y una de Elvis Presley en inglés, todo mal pronunciado, pobre campesino de Río Negro, Antioquia, cantando en inglés. Uno es tratando como de buscar todo lo que pueda alegrar a cualquiera, cuenta Quintero. En la colección de torres hay discos de loco cantando boleros, baladas y un porno con la banda 19 de marzo de Laguneta. Cuando se le pregunta si en algún momento le molestó que lo bautizaran loco, recuerda también tomando el pelo, pa, que vea la calidad de loco, que soy loco con K. Después me contaron que fue Otto Grefgenstein quien me puso ese nombre. El apelativo se lo ganó por la cantidad de energía que derrocha en los espectáculos. Salta, baila, se disfraza, se goza las fiestas tanto o más que su propio público. Fue el quien lanzó por primera vez líneas de animación, frases y gritos de interacción con los bailadores en las grabaciones desde los tempranos años 60 que no se oyen en las orquestas que lo antecedieron. En los teen puede decirse que sin lugar a equivocaciones que fueron quienes introdujeron el teclado eléctrico solo box y la guitarra eléctrica con la música colombiana tropical entre 1959 y 1960, mucho antes de que lo hicieran los grupos de rock, rock and roll, los teen crearon en Colombia el formato y el sonido que predominó en todos los años 60 y 70, el llamado conjunto. los de ayer, Quintero grabó Trasuras Musicales en 1959. Nosotros éramos un grupo que empezamos grabando y grabando cosas y no pensamos que fuera a tener tanto éxito. El mayor de nosotros tenía 18 y cuando salimos a la primera gira fue con el permiso del papá y la mamá. Estuvimos en gira desde la Patagonia hasta Alaska. Cuenta el pianista y organista Francisco Pacho Zapata, quien dirigió el grupo desde 1960. Color de arena, la gorda, la cinta verde, la casa del Stanilao, la gallinita Josefina, son algunos de los temas más exitosos de aquella época que aún se dejan oír en los diciembres. Quintero es el monumento viviente en toda su transición de la música colombiana tropical de las grandes orquestas, Pacho Galán y Lucho Bermúdez, y el folclore puro que los maestros tradujeron a refinadas piezas de salón, a un lenguaje que tomaba de aquí y allá, de lo moderno y lo autótono, de los sonidos eléctricos y lo mejor de compositores vallenatos que aún no lograron colonizar todo el país con el sonido del acordeón. El fenómeno del conjunto se consolidó rápidamente. En 1960 fue fundado el grupo de los Golden Boys, los de Roviera y el Pirulino, que consagraron la estructura ideal por Pocho Zapata en los TIN. Quintero por su parte permaneció en los TIN hasta 1964. A mediados de los 60 se casó con una alemana y se fue a vivir a Cali, y a trabajar como empresario, pero el gusanito de la música lo picó de nuevo y estuvo como solista en Los Gatos, un experimento al estilo de la nueva ola que la vio a Manizales donde obtuvo el título de rey de la canción en 1966. De Cali lo sacaron los hispanos, el conjunto de los hermanos Jairo y Guillermo Jiménez, que se había formado antes, pero solo despegó en 1967 con la voz de Gustavo Quintero. Se dice incluso que una casa disquera les puso como condición grabarles y lanzarlos con bombos y platillos, si solo se llamaban a Quintero. Grabó cinco discos de larga duración que fueron éxito uno a uno. De esta época son fantasía nocturna, que el público recuerda como Lucerito, Ramita de Matín Bá, La Colegiala para Santa Marta, Caracoles de Colores y La Charamusca. Un día de 1968 se hizo a un lado de los hispanos y fundó primero Los Dorados y al año siguiente Los Graduados. En 1969 nos llamaron de Codiscos a representar a Colombia en el primer festival de la canción latina. Yo no me salí de los hispanos, lo segura, sino que creamos en México los graduados. El periodista El Mesa nos bautizó y siguieron los hispanos en discos fuentes y los graduados en codiscos. Los hermanos Jiménez salieron. El año de 1969 fue una fecha importante para la música colombiana. Fue el año en que en la caseta panamericana de la Feria de Cali alternaron Richie Rey y Bobby Cruz, Nelson y sus estrellas y los graduados. El diario siguiente tituló La Mula Rusia pateó al Bugalú como colofón del mano a mano de orquestas. Lo que sigue es Historia Patria. El repertorio de los graduados es gigantesco. Quintero, valga recordar, fue el primero mucho antes de Juanes en introducir la trova paisa en la música tropical. Cuando se le pregunta vía telefónica qué siente cuando yo oye la música que ha he hecho desde entonces y se da cuenta de que a lo largo de tantos años los colombianos han gozado su música, responde. Una emoción muy grande porque Dios me dio esa dicha de que en este mundo tan triste y tan guerrero yo pueda alegrar a la gente. En Nueva York se subían a la tarima señores de Guatemala y otros países a besarme y lloraban, se da cuenta uno de la emoción que transmite con la música, porque uno con la música hace milagros.